Y Lucas, ¿qué hacemos? ¿Entramos o no entramos? ¿Entramos? ¿Vamos para sí? adelante? Y dale. Ahí vamos, buen día. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Qué día? Otro, otro viernes nublado, no puede ser. Con alguien vamos a tener que hablar. Ustedes disculpen que yo me pongo la boina, pero estoy pelado y tengo frío. El señor es joven, yo la edad de él también tenía unos cuantos pelos. ¿Cómo andas, Lucas? Bien, todo bien. Ahora que lo pienso no, no tengo una foto tuya así de... De jovencito, quiero verte con pelo eh yo después te voy a pasar una foto mía de cuando trabajaba de radiólogo uh. muy joven con guardapolvo blanco así, haciéndome canchero con el equipo de rayos viste oh, ya, ya pasaba te la voy, voy a pasar ¿en serio? ¿la tengo? Así ¿el gusta? doctor milagro? Eh, el doc no, era técnico en, radiolo en, en radiología y radioterapia esas dos cosas eh, estamos en la tercera temporada, el, sí, sí. redondeamos el 40. El 40, mirá. El montón. número, el número 40, y por lo que estuve viendo de lo que vamos a ver hoy, eh, picó en punta el amor de vuelta. Pico vos dijiste que te amor. quedaron cosas en el tintero, a partir de este momento lo escuchan a Lucas. Sainz. Exactamente, sí. La verdad que nos quedamos cortos la, la vez pasada, y eso que fue, hicimos un programa largo y nos quedó corto. qué, qué paradoja. Pero bueno, es que el tema, el, el amor, no da, da para mucho, eh, supongo que estuvieron escuchando, estuvieron pensando, estuvieron preguntándose, bueno, ¿a qué, a qué llamamos amor? ¿Qué es el amor? ¿No? O Esa pregunta filosófica que nosotros la, la encaramos por con el banquete de Platón, hablamos también de... Chulham, ahí, ahí tenemos ahí, a Platón. Ahí lo tengo a Platón. Hablamos de nuestro amigo el, el coreano. el coreano. coreano ahí lo está? tenés, ahí. Muy a, bien, ahí estamos presentes. Y después, ahí medio para el final del programa, hablamos también del de psicoanalista, sociólogo Eric Fromm. Que acá está, ¿viste? Estoy haciendo los deberes, tengo, tengo todo. Pero además, vos, además como para lucirme, vos vas a hablar de un libro. Exactamente, un ah, libro que se llama El arte de amar. ¿Por casualidad será este? Exactamente, muy bien. Y es la edición que, que tengo yo. Ah, ¿sí? Eh, Mira sí, qué casualidad. Exactamente. No la traje, no la traje hoy. La verdad es que se me, se me pasó. porque Estoy muy enamorado y me olvidé. Y bueno, estás, eh, estás con el tema del amor a fondo... Yo me di cuenta, el programa anterior, de que le habían quedado cosas estaba como que, uy, mirá, vamos a tenemos que cortar y tengo... Co te estamos escuchando, Lucas. Bueno, y El Arte de Amar, no justamente es una obra muy muy conocida, muy, muy renombrada, muy vendida, del de psicoanalista, se les decía, Eric Fromm, que se publicó hacia 1956 y que justamente bueno va a presentar no solo su teoría del amor, ¿no? sino que, como el título lo dice, el ¿no? planteo de que el amor es un arte, ¿no? es una disciplina, es una especie de habilidad. Y cuando él dice esto, justamente no lo plantea porque, como todo arte, ¿no? eh, si uno hace el arte de la pintura, o hace el, el arte de la escultura, o hace el arte de la mecánica, ¿no? Eh, uno tiene que disciplinarse, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que aprender ¿no? y tiene que ejercer una práctica. Y como decía un cómico argentino, decía sobre el amor, lo podemos saber, es una lucha. Es, es una lucha, exactamente. Y eso es parte justamente de la co condición humana. ¿no? Mm. Pero lo que él viene a, a señalar en, en el libro justamente es esto, ¿no? esto de pensar al, al amor como, como un arte, ¿no? como... Eh, no, no, solo un, no un arte solamente en el sentido eh, productivo, digo, de hacer un objeto, sino eh, en un arte transformador, una, una praxis, no eh, sería la, la palabra en, en griego. no ser como un acto ético, pero que justamente requiere esto, requiere un trabajo, requiere una disciplina. El amor eh, no es, vieron como nos venden en, en las películas que o en las novelas, ¿no? las historias de amor, ¿qué, qué pasa? ¿no? Los personajes, en general, el, el problema es el, el encontrar el amor o en conquistar a la persona amada, ¿no? Y entonces se pasa toda la, la obra, la serie, los capítulos, justamente en, en ese proceso por el cual básicamente se llega a enamorar. Y si tiene un final feliz, bueno, terminan juntos. Y ahí termina. ¿Y por qué termina ahí? ¿No? Bueno, justamente, en realidad porque falta lo más importante, que es la práctica del amor. Claro. Es decir, tendemos a pensar el, el amor justamente como el, el, el enamoramiento, como la conquista, y no el amor como una actividad, como una práctica que nos transforma, por supuesto, nos transforma a nosotros, nos transforma al otro y para mejor, pero que justamente requiere un arduo proceso de trabajo, de disciplina, de concentración y de práctica. Las historias en general apuntan como al final mágico o al final feliz, o en todo caso al final trágico, pero cuando se consuma, aparece, ¿no? se produce el, el encuentro amoroso, termina. Y en realidad el, el, el amor es justamente lo que empieza ahí. Todo lo demás es un paso previo. Es un paso previo. Y mientras él hablaba, yo decía, claro, vos fíjate cómo, cómo se muestra. Iba a decir cómo son las cosas. Y no lo voy a usar porque nadie sabe exactamente cómo son las cosas. No se puede ser tan categórico. Pero yo decía, por ejemplo, en el cine, hoy en día, Netflix o eh, la empresa que vos quieras, Paramount, la que quieras. Pues fíjate que, como dice él, por un lado te pintan una historia de venta del amor romántico, adolescentes, que esto es del otro, y de repente te cuentan historias de amor a través de la vida real de personajes. Y ahí es disruptivo, complicado. Hay una serie que se llama, la, la habla de la historia de tres eh, mujeres que fueron esposas del presidente de Estados Unidos. ¿no? Sí. Eh, eh, First Lady creo que se llama y es interesante porque en todos hay un conflicto de, de, de pareja, eh, es, es bien complejo, y en otras historias sobre la vida real que también se plantean, es decir, el amor ahí no es el amor de Hollywood, exactamente decir, el mismo Hollywood lo muestra y no tiene ningún problema. Qué sé yo, hasta en El Padrino, en cualquier, claro. en, en cualquier película te dice, mirá, sí, la vida real, el amor, está ahí, está condicionado, tiene problemas, hay debate, Exactamente. Eh, pueden, aparece de todo. Como dijo el caballero, es la vida humana. Te Exactamente, bueno una película que es muy, muy buena, como contando ese, ese proceso, es Historia de un Matrimonio, que está hace unos años ah. en Netflix, que justamente te, te cuenta eso, ¿no? El las complicaciones, los problemas que vive una pareja justamente en el, en el desarrollo de su día a día, ¿no? Eh, ahí donde parece que está la, la rutina, y está ¿no? el, la, la vida cotidiana, y están los hábitos, y hasta está el aburrimiento, en realidad ahí está el amor, por eso por eso eh, justamente Fromm propone como correros del de lugar común. No es lo mismo el amor que el enamorarse. Y el enamorarse justamente implica más esa, esa cuestión, ¿no? El, el, el Eros que hablábamos la, la otra vez, ¿no? Sí. Esa cuestión de deseo, esa cuestión súbita, enérgica, ¿no? Como ese, ese fuego que, que se prende, ¿no? Ese enamoramiento inicial que, que dura, pues a veces dura un poco más, a veces dura un poco menos, pero que, que esos primeros meses, ¿no? Donde todo está idealizado y todo parece mágico y todo parece marchar sobre ruedas y donde la pasión está a tope y, y todo el tiempo uno está eh, entregado ¿no? a, a ese vínculo. Bueno, ese es el enamoramiento. Y en realidad es una etapa previa a lo que Fromm plantea como el, el verdadero amor. Que obviamente requiere enamoramiento, porque si no hay deseo no, no hay bien. nada, sí. <ríe> obviamente. no Pero que no se queda solo en el deseo, sino que justamente es un ejercicio eh, racional, es un ejercicio donde el ser humano pone toda su voluntad, su inteligencia, su sabiduría, su espiritualidad en el desarrollo de, de una relación. ¿no? Yo traje un, bueno, una serie de, de frases y anotaciones, porque tengo acá todo más o menos esquematizado. como muy, para o, que... muy ordenado, muy ordenado como profesor de filosofía. ¿Serán ordenados los profesores de filosofía? No. No, para nada, bueno, hay, hay, hay diferentes tipos Hay de ¿no? todo. Pero... como en el amor Como en el amor, exactamente <risa> Pero bueno, yo no soy muy ordenado Pero en este caso sí, porque si no Es su territorio este Es su es territorio que, Esto es lo que él quiere, es su territorio Me hace y no lo va a tener ordenado Claro, exactamente Entonces, bueno, leo así un par de, de, de frases Relacionadas a lo que estábamos diciendo Bueno, que vean que no miento, sino que es el, el, el planteo del texto, que es un texto que yo lo recomiendo a, a cualquiera, para toda edad, para todo momento. Es un texto muy claro, está escrito de, de un lenguaje muy muy cotidiano. No hace falta ser un psicoanalista, ni hace falta ser un filósofo, ni hace falta ser un sociólogo, ni, ni nada por el estilo. Digo, uno lo lee y lo comprende. Eh, se lee a veces muchas veces en, en la adolescencia aparece también en, en la vida adulta pero es un libro que eh, es perfectamente legible para, para cualquiera no hace falta una cuestión de una preparación tan grande previa no entonces yo lo recomiendo lo recomiendo y bueno re, respecto a lo anterior no lo que yo les decía plantea el primer paso del, del amor es tomar conciencia de que el amor es un arte así como la vida es un arte si queremos aprender a amar Debemos proceder de la misma manera que debemos proceder si queremos aprender cualquier otro arte, como la música, la pintura, la carpintería, el arte de la medicina o la ingeniería, ¿no? O sea, él justamente lo equipara a cualquier tipo de, de práctica humana, ¿no? No porque diga que es lo mismo amar que ser eh, ingeniero, no, no está diciendo eso. Pero sí que es una, una disciplina más, ¿no? Eh, corriéndose justamente de, de ese lugar, ¿no? Y plantea. Para la mayoría de la gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar. Es decir, no en la propia capacidad de amor. Y eso es interesante. Fíjate que lo que está planteando es que también cuando nosotros pensamos el amor, eh, nos ponemos siempre como en el lugar de, del objeto amado. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos importa en el amor? Bueno, que nos amen. ¿no? Y no reflexionamos acerca justamente de nuestra capacidad de amar de nuestra práctica del amor ¿no? y de cómo nosotros damos y nos vinculamos con el resto en general pensamos el amor de una forma muy narcisista, muy egoísta donde justamente nosotros somos el centro de, de, de, de atención y no nos damos cuenta que el, el problema del amor no es en ser amado, incluso podríamos no ser amados, sino en cómo nosotros desarrollamos eh, nuestra capacidad de amar por eso el amor es una, una facultad digamos, es un una capacidad que tenemos. Claro. Que si no la entrenamos, si no la usamos, bueno, se, se muere, se, se, se agota, ¿no? Eh, se pierde de alguna manera. Hablábamos el otro día eh, de las personas y ¿Sí? de la otredad. Y este y uno, eh, yo te decía, quizás haya que ir, en, ir, ir pensando en cómo entrenar a las personas. Primero en recordarles que, por ejemplo, en mi caso, yo soy Marcelo. Todas las cosas que necesita Marcelo las tengo que resolver yo no puedo ponerla en otra persona. Exactamente, sí. Y a veces el, el, el amor desaparece porque, la, porque alguna persona, y eso pasa, pero yo diría el 99% de las veces, en algún punto, en alguna situación, de que se está esperando que el otro te resuelva tus problemas. Exactamente, estamos proyectando nuestra necesidad en el otro y esperamos que sea el otro claro. que, eh, por amor, digamos, no sea el que nos nos saque de pero de ahí es, pero ahí son problemáticas psicológicas eh, normales que las tenemos todos pero no, no es el amor por pues el amor es desplazado lo, lo mejor que tiene el amor que es, digo yo entiendo me parece con los años el cultivo de la confianza bien sí el cultivo del respeto yo siempre digo mira nadie está obligado a quererte pero sí entiendo que están obligados al respeto porque el respeto es, es que eh, eh, implica, eh, cuando hablas de la otredad, que respetas plenamente a la otra persona que no soy yo. Exactamente, muy bien. El, el, el respeto bueno es una de las cuestiones fundamentales del amor. El, el, el respeto por el otro. Me pone un 10, profe. Me pongo sí. un 10, sí, por supuesto. Eh, el, el conocimiento acerca del otro, la paciencia ¿no? respecto del otro, la empatía, por supuesto. Son todas, justamente, virtudes que hacen... Digamos a la, la práctica del amor. Y él tiene una definición del de, de amor. Decís, bueno, digo, From, bueno, definime el amor en, en una frase, ¿no? como Si from, se pudiera, ¿no? Pero digamos. Imagínate que, que, lo, un centro, y, y, que lo, lo apuras así, ¿no? A ver. Bueno, y él plantea que el amor básicamente es una, es una paradoja, ¿no? Es decir, el, el, la, la condición humana es, es paradojal. ¿no? Es una especie de... Con, somos una contradicción. Y él dice que el amor es una paradoja justamente porque en el amor, digamos, él, él lo plantea en, en términos eh, duales, ¿no? Eh, Parece un poco más clásico, esos son los años 50, ¿no? No va a hablar de poliamor ni esas cuestiones que ahora se, se debaten. Pero bueno, si uno lo quiere llevar a, a más número, yo no tengo problema, eh, from, no sé. Pero él plantea que la gran paradoja del amor es que en el amor dos seres individuales se convierten en uno y sin embargo tienen que seguir siendo seres individuales. claro ¿no? O sea, el, el amor justamente es el, el compromiso con, con el otro, la construcción de, de algo compartido, pero que al mismo tiempo respeta las individualidades. Es decir, bueno, eh, yo ejerzo mi, mi habilidad de amar con otra persona no decir me enamoro, es un vínculo con otra persona, esa persona también lo hace conmigo, el vínculo tiene que ser algo común, eh, tiene que tener, por supuesto, un, un suelo compartido, una base firme, un núcleo, eh, un proyecto en común, pero al mismo tiempo ese proyecto en común tiene que poder respetar las dos individualidades, es decir, nuestras diferencias. Lo cual, obviamente, ¿qué quiere decir? Bueno que si el amor es una paradoja, de alguna manera es una tensión, y entonces el amor nunca se resuelve, no no hay, no existe ni el amor perfecto, porque el amor perfecto no sería amor, sería una parte, digamos, devorando a la otra. Claro, aparte eh, eh, la perfección en la condición humana hay que partir de la base que no existe. No existe, no, bueno, pero entonces... el, el, el amor es un lugar donde justamente... Eh, la, la psiquis idealiza como casi ninguna otra cosa. Estaba, yo te escuchaba con atención y pensaba en los adolescentes, y, de, y pensaba en lo siguiente. Lo que él dice es, es claro, pero es claro que uno empieza a transitar ese camino de comprensión con los años y con la experiencia. Casi parece como que uno tuviera que hacer, no estaría mal, una especie de contrato previo. Es decir, mirá, con, con una cosa. Pero el tema es la adolescencia en la adolescencia, no va a aparecer ninguna de esas características de razonamiento. Bueno, no, no ninguna, porque... Bueno, no pinta, no, no pinta, pero no pues, podría haber excepciones. Pues, a ver, por supuesto, digamos, la, la adolescencia es una etapa, un, un proceso también, ¿no? Donde justamente además la, la cuestión hormonal está eh, activa y hay toda una búsqueda de identidad y hay toda una búsqueda de, del amor... Eh, que quizás hace, sí, ¿no? Aparece mucho el enamoramiento y quizás es más difícil encontrar, digamos, el amor pensado, así como, es un, como es un, es un, un, un trabajo, amor. como un arte. Claro. Pero no significa que, que no esté, a ver, no no significa que no esté y que no lo puedan hacer. De hecho, no, hay no. un montón también de, de adultos, de, de, de adultos ah, ah. que no lo pueden hacer. Y, y porque, porque te, se reconoce el adulto, te, te comporta como un adolescente. Bueno, también... O, o, o por di diferentes motivos, digo, pero no, no, no a ver, no, no hagamos, digamos, no, no caigamos como en esa visión estereotipada. Estoy provocando. Eh, <risa> porque lo, lo cierto es que si, si fuera así tan, tan fácil, bueno, eh, los adultos tendríamos relaciones amorosas plenas y no pasa. Y no pasa. Y no pasa. No. Pero también, que lo que les decía, no la, la plenitud tampoco es que es algo que exista. Justamente por eso... Señala lo de la paradoja porque, como que lo quiere dejar en claro, ¿no? Una paradoja, una tensión, un tira y afloje, ¿no? Eh, que más allá, eh, un conflicto, pero conflicto en el sentido, a ver, en el sentido bien entendido. Eh, siempre hay conflictos en, en, en las relaciones, en las amorosas, en la amistad, padre hijo y en todo, ¿no? Sí. Siempre hay conflicto. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, porque tenemos nuestros propios deseos, ideas, sentimientos, proyectos y nuestras propias miradas del mundo, pero justamente en el amor se establece un, un común, se establece un común basado en el respeto y a partir de ahí se, se trabaja sobre eso, lo cual no significa ni que esa construcción sea eterna ni que ni, ni pone una fecha de, de, de duración. digo el, el amor está, puede perderse el deseo, o puede disminuir el deseo y el amor seguir estando. Eh, quizás no eliminarse completamente el deseo, porque si no querés estar con la otra persona no hay, no pues, hay forma racional de sostenerlo, pero... Eh, pero puede transmutar. Pero puede transmutar, exactamente. Puede modificarse, puede evolucionar el, el tipo de, de vínculo. no eh, entonces, Le apunta, a eso, palabra, apunta, apunta a eso. Apunta eso. Sí, transmutar es, <risa> es una linda palabra. La, la alquimia del amor. Cómo claro. la, las relaciones, los vínculos se van transformando y muchas veces van... No voy a usar la, no evolucionando, pero se va modificando y si esa, esa modificación va funcionando a la par, todo todo, todo fluye sin dejar de, de, de hablar de haber conflicto, por supuesto. No claro. dice, dice From, ¿no? Seguimos acá con otra frase, me parece muy hermosa también, dice el amor es una actividad, no un afecto pasivo, Dice es un estar continuado, no un súbito arranque, esto decía de no es lo mismo el amor que el enamoramiento, en el sentido más general puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir, el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor. La esencia del amor es trabajar por algo y hacer crecer el amor. El amor y el trabajo son inseparables. Se ama aquello por lo que se trabaja y se trabaja por lo que se ama. ¿no? Y acá, fíjate que él directamente asocia ¿no? El, el amor con el trabajo. Bueno, no con el trabajo alienado de tarde, ¿no? 14 horas dentro de no sé, de un call center por, por dos mangos. ¿no? Está mm. hablando de, de ese tipo de trabajo sino, otra vez, el trabajo como actividad humana, como transformación. La transformación del mundo, la transformación del otro. Y fíjate que acá cuando dice el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos, no está hablando solamente del amor de, de pareja. ¿no? Es decir, From por supuesto que amplía el concepto, habla de, del amor entre padre-madre, hijo-hija, ¿no? habla del, del amor fraternal, más similar a la amistad, pero que la amistad también digo, es, es un vínculo y se trabaja sobre sí. eso. Eh, y habla, de, de, de, incluso habla, va a hablar de, de, del amor a Dios en el sentido religioso y eh, del amor hacia la humanidad. Mm. También el amor hacia la naturaleza, ¿no? Es sí. decir, eh, diferentes, a ver, lo que varía, digamos, es el, el objeto amado y en, y en ese sentido varía alguna característica pero lo fundamental sigue sí, estando en aquel que ama, ¿no? Es decir, la, es la preocupación activa por la vida, el dar, el buscar lo mejor ¿Mm? para el otro, ¿no? Como aspectos fundamentales del amor, y que eso obviamente se practica. Eh, él continúa un poquito más. Así no. Nos no, no, quedamos. aparte. Disculpame, aparte tenés que hacerlo porque vos Tengo acá, tenés verdad. que hacer una descarga. <risa> Sobre Eric Fromm y sobre sí. el amor. Así que, Así que vamos arriba. Continuamos. Entonces, ¿no? Eh, con todas estas ideas que vamos teniendo en la cabeza, bueno, vamos también armando un poquito el, el camino a la comprensión. ¿no? Él plantea también ¿no? Eh, el, el lugar del amor en, en la condición humana ¿no? y desde el lugar de, de la psicología, del, del psicoanálisis que él, que él desarrolla, justamente considera que el, que el amor es un, una respuesta al problema de la existencia humana. ¿Por qué? Porque el amor eh, surge, en parte, digamos, básicamente porque como seres psíquicos, ¿no? eh, evolucionamos a tal punto que nosotros nos separamos de, nuestro, de la unidad, digamos, con nuestro entorno primario. Por un lado, la naturaleza, el ser humano sale de la naturaleza, se separa de la naturaleza, no de forma completa, por supuesto. Y el ser humano se separa del de el seno materno, eh, en primer lugar, y también se separa de su primer núcleo familiar. Mm. Es decir, cuando mm, somos niños, el, el amor está básicamente <risa> circunscripto. Algunos padres te preguntarían, decime cuándo se va de casa. <risa> mm. Y después lo extrañan. Y después lo extrañan. Y, y, extraña, y después lo extrañan. <risa> Eh, pero digamos, el, el desarrollo psíquico de, de, de la infancia, justamente lo que se va desarrollando con, el, el, con la cultura y el desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales es la separación, es decir, la separación del de sí. niño-niña-niña niña, de su entorno primero, de su unidad justamente con primero el útero de su madre, luego con, con su madre y con su núcleo familiar, ¿no? Por supuesto que a veces no está tajantemente la madre, pero sí hay una, una figura que cumpla con, como con esa función, ¿no? en el sentido de la crianza, puede ser un padre. bien, digo, Pero hay justamente ese mo primer momento y, y de, de la psiquis infantil donde se considera completamente unificado y no se percibe como distinto y luego con el desarrollo de la niñez y la entrada de a la adolescencia aparece la conciencia de la separación. Justamente esa conciencia de la separación, de ser un individuo, es lo que genera angustia en el ser humano, ¿no? lo que produce la sensación de vacío, el, el sentimiento de, de soledad y también produce ¿no? la conciencia de la falta, la, de, de la carencia y esa necesidad de suplir nuestra falta donde aparece justamente el acto amatorio. ¿no? De alguna manera, inconscientemente, cuando nos enamoramos, pareciera que estamos buscando como completar cierto eh, vacío, cierta parte que nos falta y que consideramos que está ahí en el objeto amoroso. Digamos, eso, por supuesto, ese, como ese desarrollo eh, del de aparato psíquico, bueno, lo, lo toma el psicoanálisis. Claro o por lo menos de, de los escritos de, de Freud, de Jung y los demás psicoanalistas. Pero justamente él, él considera que, que el amor es ese intento de reunificación ¿no? eh, de, del ser humano con su primer entorno. Y él lo, en sentido mítico, él lo percibe, él lo, lo observa eh, en la interpretación que hace del, del famoso relato de, del Génesis, ¿no? El, Adán y Eva, ¿no? Eh, Adán comiendo la, la manzana, el fruto prohibido, por indicaciones de Eva, ¿no? Es el, el famoso mito. Ay, estas mujeres siempre viste. También, ¿no? Como la otra vez que hablábamos de, de, del, del mito de, de, de Banquete marca? de Platón. ¿Cómo, ¿Cómo se marca esas cosas culturales, no? Es tremendo. increíble, tremendo. Y como siempre ahí, la, ¿viste? La, la mujer en esas está marcada como la justamente la que ¿no? Eh, a través del deseo, se y dulce, la daña, serpiente, ¿viste? también. Es. Exactamente, eh, es tremendo. Pero bueno, esa, esa es la cultura que nos forma y que también la tenemos que repensar. Pero justamente en el, el, el mito del Génesis, él lo, lo interpreta con esta, con esta visión: ¿no? en, ¿qué, ¿qué pasa? El, el problema, digamos, de Adán y Eva cuando desobedecen la, el, el mandato de Dios cuando desafían la, la ley, ¿no? es la conciencia de la individualidad. Es decir, acuérdense, cualquiera que, que conozca el, el, el mito, el mito lo conocemos todos, ¿no? pero si lo tienen fresco, ¿no? es que ellos viven con perfecta armonía en, en el Edén, en el paraíso, con la naturaleza, ¿no? en un estado de, de plenitud absoluta, sin ningún problema, es más, viven desnudos y no pasa nada. Están... Sin capitalismo. Sin capitalismo. Yo no lo mencioné, capitalismo. ¿eh? Para eso. Entonces, sin capitalismo. Pues sin, inter, sin intercambio. Porque, sin deudas. Sin deuda y sin intercambio, porque sin intercambio. todo lo que necesitan lo tienen ahí. ¿Cómo aprendiste el intercambio? Ahí. Eh, no, no, no necesitan intercambio, no necesitan claro. comerciar, no necesitan nada. Está todo ahí, a su disposición. ¿no? Justamente, el, el, la desobediencia tiene que ver con esa salida. De, del ser humano de la cultura, cuando se da cuenta, perdón, de la naturaleza, cuando el ser humano se da cuenta que está solo, que todo eso que lo rodea es diferente a él y que él tiene que afirmarse en esa, en esa diferencia. Eh, justamente ese momento es como simbolizado con esto de, de, de la, la nieva reconociéndose desnudos, se reconocen que tienen vergüenza, se reconocen en la mirada de otro, sienten que hay algo que les falta, ¿no? Entonces van son echadas del paraíso como esta metáfora de, bueno, vayan a buscar lo, lo que les falta, ¿no? Me diciendo, eh, ya este no es su lugar, ya se, se cayeron del paraíso. En este lugar donde estaban en unidad absoluta con Dios, con la naturaleza y entre ellos, bueno, pasan a la existencia humana, que es esta búsqueda eterna que tenemos por esa, es esas cosas que nos den placer y nos completen un poco. Y ahí, en ese momento, es donde aparece el, el amor, eh, como el, el, el, el deseo y el amor, ¿no? En esta búsqueda de completitud. Pero ¿qué pasa? Hay, dice Fromm, una forma inmadura de, del amor, una forma insana, y si querés, eh, hoy en día decimos una forma tóxica, porque es la palabra medio que, que de moda que popularizaba acá, claro. no lo vamos a nombrar, pero... Mm. este, este el, Pastor de autoayuda ¿no? claro. El Que popularizó la palabra tóxica Sonaría mucho más sano decir Una forma inmadura de amar Me parece que es como más, eh, Un pasta más profundo ¿no? Que Y, y hasta nos, nos da como un pie Como para pensar Cuál sería la, la forma madura Pero que justamente Una, una forma inmadura de amar No, sí, no, tan, no tan punitivo Claro, ¿no? No, no, tan, no tan punitivo, es mm -hmm. cierto eh, Tiene que ver justamente eh, cuando intentamos como, resolver esa paradoja, ese conflicto que plantea el amor, justamente a partir de la dominación del objeto, ¿no? eh, del objeto amado o la destrucción del objeto. Y él dice que la, la forma inmadura de amar, ¿no? buscamos una unión simbiótica, una especie de unión total, ¿no? uh -huh. una reconexión eh, a, en términos absolutos justamente con, con el otro. Y sea él lo analiza a través de diferentes fenómenos, incluso lo saca solo de, de, del, del ámbito de las relaciones interpersonales y lo lleva también al, al plano político. ¿Por qué? Digamos, porque a, a nivel de, de vínculo él el, el plantea ¿no? el, el sadismo como, como forma de violencia eh, que se basa en la dominación y, y hasta en la destrucción del otro. Bueno, es una forma no, no, no, no, no madura de amar, una forma inmadura de amar. No sana. ¿Por qué? Porque justamente, como, el, como esa persona no puede reconocer la diferencia y no la puede aceptar, la tiene que someter o la tiene que destruir. Por el otro lado, digo, a, a eso, como de, de, de dialécticamente, aparece aquel que, eh, como no puede afirmar su propia individualidad, necesita de alguna manera psicológicamente eh, ser dominada. Entonces él habla como del, del fenómeno del masoquismo. Claro. También, ¿no? Como la, la persona que justamente sí. como tampoco puede establecer una, una relación madura consigo mismo ni, ni con el otro y, y reconocer el, el carácter paradójico, conflictivo de, de, del amor y, digamos, su incapacidad de, de, de resolución absoluta, pero añorando ¿no? esa... esa esa unión totalitaria, bueno, eh, necesita someterse para desaparecer su individualidad y fundirse con el otro. Entonces ahí también, tampoco tenemos un, un amor sano. De la misma manera, en un plano político, ¿no? yendo como a, a gran escala. Justo yo te iba a preguntar. Bueno. <risa> Él lo, lo analiza. El amor de los líderes. Exactamente, a la, a la, al tema de, del autoritarismo y del fascismo. Más, mm. eh, bueno, la, la nota de este mes, de, de la obra de Burlingame, justamente habla de Eric Fromm, y, pero de otro texto que se me iba a la libertad, que hubo un, un programa que, que lo estuvimos charlando, pero creo que allá por la primera temporada. Sí. Pero bueno, justamente, ¿no? El. También en, en el plano político, ¿no? esta necesidad de unirse simbióticamente a, a la totalidad, eh, él lo ve en el totalitarismo y de hecho él, él, en su propia biografía personal, él es judío, se tiene que emigrar de la, de, de la Alemania porque está en el avance del nazismo y se va a Estados Unidos. Entonces por un lado él, él ve en esta necesidad del culto al líder ¿no? y de renunciar al individuo y renunciar al pensamiento y, y, y renunciar a, al, al, a la visión crítica, a la autonomía, ¿no? también ¿no? justamente como esta persona que no puede eh, afirmarse sanamente su individualidad sin o eh, someterse a, a una unión claro. o destruir y, y dominar ¿no? en, en nombre también de, del amor entonces él, en el plano político lo, lo percibe así del mismo modo también eh, establece toda una crítica a, a, la, a la democracia liberal de Estados Unidos ¿no? eh, también lo ve justamente con el avance de la industria cultural y cómo la gente se, se acomoda a determinados moldes y a determinadas formas de, de amar impuestas por, eh, por Hollywood por eh, la, la, el, el comercio el cine, las series todas la, las grandes industrias culturales que las personas también, como para, para no salir de, de la norma o del molde impuesto, justamente también se someten a esa, ese conformismo y, y, esa, y esa vida repetitiva, porque también otra vez tiene ese problema de afirmar su propia individualidad, de alguna manera, ¿no? Entonces están en, en ese mismo plano. Entonces digamos, él como que toma esa, esa, esa categoría, que como es una base de, de la condición humana, eh, lo analiza tanto en el plano interpersonal como en el plano político, pero de alguna manera uh, tengo... <coughs> uh, no, moco. Eh, lo lo que digamos super, parece aparece en, en el en el micromundo en lo pequeño en las relaciones también ve cómo aparece en el macromundo en la política en la economía es como establece eso, esos vínculos, pero bueno justamente las la maneras inmaduras de amar las plantean estos, en estos sentidos. ¿no? Uniones que o buscan eliminar la propia individualidad, porque reconocerse individuo, único, responsable, autónomo, es un peso y una angustia a veces insoportable, entonces tenemos que buscar la manera de sí. deyectar de, de eso, o al revés, ¿no? Eh, como reconocemos la existencia del otro, como algo insoportable porque... Eh, de alguna manera solo quiero afirmar mi mismidad, también lo, lo destruimos y, y lo dominamos. Y esas son como las dos caras de la misma moneda que es justamente la incapacidad de amar. Pero no porque por una cuestión sentimental, sino porque no hemos sabido eh, desarrollar, practicar justamente el hábito de, de, de un buen amor. ¿no? Y entonces él plantea que en el, el amor maduro lo que se logra, teniendo en cuenta esta definición, es justamente establecer este proyecto común, pero sin vulnerar, sin lastimar la individualidad del otro y al mismo tiempo respetando la individualidad propia. Eso obviamente, decía, no, elim no elimina el conflicto, porque justamente al haber individualidades hay todo el tiempo esa tensión, pero al mismo tiempo se bueno se establece un, un, un respeto y una base común que es a través de la cual se construye. Eh, yo me estaba, me estaba preguntando que ustedes están mirando esto y dónde se han visto reflejados ¿no? de todas estas cosas este, que se han expuesto. En general, yo creo que todos los seres humanos, este, eh, como si todo lo que contó fuera una especie de... de, de, de de muelles donde vos vas a pescar, sí. creo que todos hemos pasado por todas las etapas, en, en mayor o menor medida, un segundo, dos segundos, diez minutos, todos hemos pasado por esas etapas y todas las, todos los conocemos, entonces nos quedamos así derechitos, escuchando, este, y creo que es parte del, del crecimiento humano eh, eh, el transitar, poder transitarlas, porque de todas esas cosas Todas esas situaciones que luego, cuando vos las digerís, te das cuenta que por ahí no las elegirías de vuelta, pero te han hecho crecer. Mm. Te hacen crecer. Totalmente. Todas te hacen crecer. Eh, sobre el tema político, yo pensaba en forma bien, aunque a mí me gusta la ironía y el humor. Entonces yo decía, bueno, eh, ¿viste como el tipo dice? Bueno, ¿de ¿qué puedo estudiar para hacer plata? Dicen los chicos, ¿no? Sí. Entonces vos decís, supuestamente un tipo quiere ser líder. Dice, bueno... ¿Qué tengo que hacer para que me amen? ¿No? Curso, haga usted un curso para ser amado como líder. Del otro lado del, de, del, del lugar, en lugar de la gente, de la sociedad, es decir, este, ¿cómo hago yo para amar a un líder? Y ahí creo que la, la democracia liberal está a punto de pisar el palito cada dos minutos. Cada dos minutos. <risa> Y uno lo ve, eh, inclusive en pensamientos que se suponen o se dicen o se autodefinen como progresistas sí, Ahí hay. está, ahí, a la vuelta de la esquina, el culto a la personalidad, pero tremendo Y que lo notas cuando un grupo de gente que tiene, hablan todos exactamente igual Igual, igual, igual, igual, igual Y vos decís, pero si se supone que esta gente eh, deberían hacer culto del pensamiento crítico ¿No? Es decir, este, pero sin embargo de eso en, en Argentina ni hablar, en todos los países pasa eso y está el riesgo del culto de la personalidad. Cuando él habló del, del fascismo, el nazismo y el comunismo en algún en algún momento con sus líderes más más duros, como Stalin, los tipos siempre, en definitiva, estás hablando de un culto de la personalidad, siempre estás hablando de que me vas a querer por la buena o por las malas, más o menos es así. Incluso los nazis también dicen que en el formato que ellos tenían se parecía más a una fe religiosa que a un partido político, mm. ¿no? Por la, por la simbología y las cosas que buscaban y sí. la suplantación de otras imágenes, sobre todo cristianas, en Alemania y demás. Y este, Pero siempre estamos hablando del amor. Para mí el, para mí el, la, el, el, el tema es entender que tenemos una interrelación entre las personas y de repente se genera un vínculo más estrecho entre las personas que puede tener las etapas del amor, del enamoramiento, de, de, de la pasión, todo lo demás. Pero en definitiva, lo que a veces me parece a mí que consolida una pareja es cuando vos tenés los mismos objetivos básicamente de, de, de temas culturales, ¿no? Es decir, que más o menos este eh, teniendo con, teniendo conflictividad de debate que eso es lo mejor que puede haber, decir, pero si patean para el mismo lado, ¿no? Qué te gusta, qué te que tenés gustos, lo que hoy en día le dirías tenés gustos en común. Sí, por, eso ¿no? por decirlo muy sí, sí, muy gusto, sí, gustos, sí, como muy, muy llano, muy, muy llano lo digo yo. Este, Lo digo lo digo muy llano porque creo que fue Calabrini Ortiz que dijo que, que cuando te están hablando en difícil en realidad te quieren embromar. Sí sí, sí, sí, sí, digo, Lo hacemos llano y decimos, cuando tenés gustos en común, Vos sabrás que es más complejo, que es obvio, que es más complejo. Pero lo hacemos para que se entienda claro. Entonces yo en lo personal, desde mi subjetividad, siempre digo que lo primero, prefiero el respeto. Después sobre el, el respeto como cimiento básico. Después, si hay amor y si hay un montón de cosas, pero este eh, al collana como decía en la, <risa> la televisión, está buenísimo. Pero primero el respeto, si bueno cuando vos tenés respeto, el otro te habla este, y te dice exactamente qué necesita, te qué necesita, te, qué, qué, qué quiere, te pregunta y se interesa también por vos, preguntándote qué necesitas, qué querés. Este, y entonces se logra como una especie como de acuerdo no escrito de, de cosas en las cuales uno ya sabe con qué cuenta porque la mentira no puede jugar, juega, pero no debería jugar o la falta de confianza juega, pero no debería jugar la falta de respeto juega, pero no debería jugar en el vínculo estrecho, a veces en el vínculo familiar y ni hablar en el vínculo político, ni hablar pero este, me encantó poder, en este programa, escucharte porque tenías toda la plena razón que había más tela para, para cortar. cortar. Sí, bueno, podemos terminar Ahí eh, con una, te, con te una frasecita, vale. De de, nos dejamos pensando. Eh, también, fíjate que la, los fragmentos que, que, que estuve leyendo A ver. son... Te entienden perfecto, ¿no? Es como sí. que por eso te decía, y esto que está bueno que decías del lenguaje llano. El, sí. el libro maneja un lenguaje llano y eso eh, eh, también está, está pensado para, para eso. Sí. Entonces, bueno, acá también planteo un par de fórmulas. Dice, no eh, cer cerramos con esto, retomando lo del amor maduro. O sea, el amor infantil, ese sigue el principio, amo porque me aman. ¿no? El amor maduro obedece al principio, me aman porque amo. Se entiende la diferencia, ¿no? Sí. O sea, el amor inmaduro dice te amo porque lo necesito y el amor maduro dice te necesito porque te amo. Fíjense, digo, cómo cuando habla del amor infantil y cuando habla de, del amor adulto, digamos, pero, pero inmaduro, ¿no? está hablando de que la persona justamente pone énfasis no en su capacidad de dar amor, sino en el amor que recibe entonces bueno obviamente digo el, el, el niño ama porque lo aman es, es lógico digo es parte claro. de su desarrollo pero cuando decimos que una persona adulta es muy infantil no es porque qué pasa no eh, también sigue como atado a, a esa idea dice me, am, me te amo porque lo necesito que es decir o sea el, el, el amor aparece como una necesidad psíquica y no como un acto ...racional, pensado, ¿no? O sea, es también es como seguir siendo un, un infante. Necesito que me amen, necesito que me den... ...necesito que estén ahí, necesito, necesito, necesito, ¿no? ¿Mm? Y justamente el, el, el cambio de perspectiva que plantea él dice... ...me aman porque amo o te necesito porque te amo... ...justamente porque pone el, el eje en nuestra capacidad de amor... ...y nosotros necesitamos justamente aquello que amamos, porque es aquello en lo que invertimos tiempo, esfuerzo, dedicación, paciencia, compromiso, en hacer crecer. Y claramente eso lo necesitamos. Es justamente el esfuerzo que estamos haciendo. ¿no? Uh -huh. eh, a veces se quiere como, se, se plantea desde un punto ideal, ¿no? que eh, no hay necesidades en el amor. Y en realidad hay una necesidad que tiene que ver con esto, con estar por aquello que uno se compromete y, y trabaja todos los días en, en hacer crecer. Esa es la verdadera necesidad. ¿no? Eh, lo necesito porque lo amo, porque lo estoy ejerciendo, porque lo estoy dando. Y no nece lo necesito porque no lo tengo. Esa es la diferencia. Bueno, la, la, la necesidad sana es la necesidad por aquello que estamos eh, justamente creando, haciendo crecer, ¿no? Y que es ese amor que puede ser hacia hijos, hijas, hijes, amigos, amigas, parejas, incluso ¿no? la humanidad misma, pero que re refiere a nuestro compromiso con la vida y con vivir un poquito mejor y hacerle bien a los demás también, ¿no? Así que bueno, quería como cerrar con, con esa idea. ¿No? esa esencia del amor que él dice trabajar por el otro y hacer crecer la vida, no solo la propia, sino también la de las otras personas, y hacer de esta existencia eh, angustiosa, problemática y contradictoria que es la vida humana, bueno, un lugar mejor para todos y todas posibles. ¿no? Un lugar para un lugar mejor. Básicamente es un lugar mejor en la, en la convivencia, en todos los días, al salir de la calle. que Como ayer escuchaba un jugador de fútbol, decía, cuando uno se siente arropado, ¿no? Mm. Cuando te sentís arropado, que saben que estás ahí, que lo necesitas y vienen y te lo dan y vos sabés que otro lo necesita y vas y lo haces. Le decíamos eso, lo mejor, siempre. Y, y como siempre le decimos, le pedimos que razone usted usted mismo, misma, mismo, como se diga, que razone, que saque usted su conclusiones, que esto le sirva como un disparador, que se dé la libertad de escucharlo o de rechazarlo. No hay ningún problema. Eso para nosotros es el mundo, el mundo mejor. El mundo mejor son semillas este, de un amor fraterno, de un amor que quiera madurar, que construya una maduración en todos los sentidos de la palabra y de la existencia humana ha bueno, sido un gusto igualmente Marcelo y muchas gracias a todos los seguidores de la obra de Urlingan, espero que nos sigamos viendo todas las semanas con filosofía en construcción así que bueno que estén muy bien y muchas gracias por estar acá nos vemos gente, hasta luego